Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Interesante conversación con Robert Polanco, cónsul general de la República Dominicana en Panamá, pero un importante dirigente histórico del PRM. Robert, hablamos de Santo Domingo, pero vámonos a Panamá. La representación consular allí que está sobre tus hombros, trabajo, gestión, ¿qué hacemos desde allí en favor de la comunidad dominicana y proyectando nuestro país en Panamá también? Bueno, eh, una de las primeras eh, tareas que nos no impuso la Cancillería eh, en la función que tiene sí. que desarrollar el servicio consular es la protección y seguimiento a los dominicanos en el exterior. Uh -huh. Nosotros estamos obligados a cualquier situación que le ocurra a un dominicano, asistirlo. Ya sea que esté de tránsito por Panamá, ya sí. sea que sea residente eh, en Panamá o que tenga una situación eh, eh, en Panamá tenemos que asistir. Lo, eh, eh, hemos tenido casos de, de migrantes, sí. ese tema de la migración por, por Darién, entre Colombia sí. eh, y Panamá. Hemos tenido casos de, de náufrago de, sí. eh, eh, que han venido, hemos tenido casos de, de polizonte, hemos tenido casos de accidente, sí, de sí. apresamiento. Y en todos esos casos, el consulado eh, le ha dado la asistencia y ha tenido el, el acompañamiento a todos y todas las dominicanos y dominicanas que, que han, han tenido algún tipo de percance en, eh, en, en, en Panamá. Estamos trabajando en los servicios consulares, hemos encontrado una gran cantidad de dominicanos que eh, no tienen su documentación, que tenían muchos años que no que no renovaban, si no, si no tenían su pasaporte al día, su cédula al día, obviamente no podían renovar su residencia, si no sí. tienen residencia no pueden trabajar y eso le dificulta un crecimiento eh, y una estabilidad económica al a, a dominicano. Y hemos iniciado eh, con consulado móvil saliendo hasta 400 kilómetros después de la ciudad de Panamá buscando al dominicano para que regularice su, su, su estatus y pueda tener su documento y pueda eh, viajar, muchos sí, dominicanos claro. con años que no pueden viajar porque no tenían el documento eh, al día, y ya estamos entregando mañana, entregamos eh, una primera parte en la provincia de Chiriquí, en, uh -huh. un, en un, un operativo que hicimos, y dejamos instalado un auxiliar consular para que haga ese ese, ese proceso. Nosotros hemos actualizado el, el, el consulado con las herramientas de la, de la comunicación, el consulado no tenía una página web, no tenía... Eh, un, un, un, una página de Facebook un, sí, de sí, Instagram sí. ni, ni de Twitter, o sea era totalmente análogo que, y, que no tenía acercamiento con no, sus dominicanos porque no tenía y, vía de comunicación no tenía vía de comunicación sociales, sí. y entonces tú, tú para llamar mi pasaporte está listo y eso está en línea no. y tú puedes acesarle de tu celular y ver si ya el, el servicio está, eh, eh, está disponible y también eh, buscando la, la, la, la, las inversiones eh, y, y, lo, y los acuerdos para que el, el intercambio comercial con, con, con Panamá sea efectivo. Aunque hay una parte de eso que le corresponde a la, a, a la, a la embajada, eh, ahora eh, hay una feria, sí. recientemente la, la, la, la embajadora inauguró el, el, el, el stand en, sí. en, en, en, la, en la feria, que se está haciendo en, en el Centro de Convenciones de, de Amador. Y realmente, Robert, con, con, con la relación que ha, que ha tenido el presidente Luis Abinader con Nito Cortizo, a raíz de esta interesante cumbre, el encuentro que hizo el presidente fue en octubre allá, el presidente Carlos Alvarado y Nito Cortizo vinieron a, sí. a República Dominicana y ahora recientemente estuvieron en, en, en Costa Rica las relaciones con, con Panamá se han mejorado y ese y ese, ese mejoramiento de esas relaciones va en beneficio sí. de los dominicanos porque es más fluido eh, eh, el trato con los funcionarios, con el gobierno panameño sí. y cuando se trata de un dominicano siempre se le busca la, la, la, la solución y, y los acuerdos se hacen con, con mayor facilidad. Sí. Eh. Robert, quiero aprovechar esa información que tú das porque precisamente en esta semana escuchamos un mensaje grabado de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, donde habla el interés que tiene Estados Unidos en poder participar en esta importante cumbre. ¿Qué, ¿Qué significa esto de manera diplomática y consular, este pronunciamiento de Kamala Harris para ti? Bueno, ese pronunciamiento eh, significa un reconocimiento que esa acción, porque eso, eso viene a raíz del discurso del sí, presidente, sí, que sí, claro. tanto el presidente de panameño como el de Costa Rica se identificaron con sí. la posición del presidente frente a la situación haitiana, sí. frente al caso nicaragüense, sí. mira ahora... Eh, condenaron a, a, a la hija de, de, la, de, de, de Chamorro, la sí, periodista, sí, sí, claro sí, a sí. 15 años de, de prisión. Y entonces eh, los presidentes eh, eh, tienen una visión conjunto de, de defensa de la democracia, de un, de, de un desarrollo sí. humano, de la intervención, de cómo tiene que hacerse eso con, con Haití. Porque en el caso de, de Panamá y Costa Rica, el año pasado hubo una migración sí, por sí, claro Darien sí. eh, muy grande de, de, de, de, de haitianos esa migración le afecta considerablemente y obviamente tienen que hacer una inversión para mantener esos ese campamentos. Y ese reconocimiento de la vicepresidenta de de, de Costa Rica lo que viene eh, lo que nos dice a nosotros que ese paso que dieron estos tres presidentes con una visión conjunta fue lo correcto. El apoyo de, de los Estados Unidos lo que hace consolidar sí, sí. Esa, esa alianza eh, que puede que puede que puede extenderse a otros países de, de, de Centroamérica que acojan la, la, la visión de desarrollo, de derechos humanos, de defensa, de libertad, que, que establece el primer documento que ellos que ellos firmaron. Yo creo que, que ha sido positivo y que en el caso, el mismo presidente nos lo dijo, que, que ahora que hay elecciones en Costa Rica, el presidente Carlos Avarado que sale, pues hay elecciones ahora a principios de abril, de, y cuando fueron los presidentes, reunió tanto al, al presidente Laurentino Cortizo como a Luis Abinader con los candidatos que tenían la posibilidad de ganar para que sí. la participación de Costa Rica continúe sí, aún excelente. cuando no esté el presidente que inició... Ese proceso que fue Carlos Alvarado. Muy bien. Robert, se nos agotó el tiempo, pero tengo un minuto porque hay dos cositas puntuales que quisiera preguntarte porque quiero volver al origen de esta participación, tus aspiraciones a la presidencia del PRM en la provincia de Santo Domingo. El método escogido que sea por asamblea de delegados, ¿estás tú de acuerdo? Sí. Yo estoy, yo estoy de acuerdo, Robert, porque, y, y yo lo digo, si tú no tienes la capacidad de ganar una asamblea de los dirigentes y los, y los delegados, tú no vas a ganar una convención abierta tampoco, sí. porque eh, eh, en, esto, eh, en esta estructura partidaria, el, el presidente del partido, el secretario general, el dirigente, tiene un peso específico sí. en, la, en la militancia, porque es el que lo organiza. Sí. Y cuando y cuando tú vas a una localidad, tú buscas a los líderes, y los líderes te llevan, sí. los, los militantes, yo estoy de acuerdo y, y, y me voy a someter a ese procedimiento, Excelente. Robert, se nos ha agotado el tiempo, lamentable. Vamos a ver cómo esté la agenda para más adelante, ya próximo Pero, al proceso. Volver. Robert, reiterarle a, lo, a, lo, a los compañeros que estamos haciendo todo el esfuerzo sí. del lugar y dándole todo el seguimiento con los casos pendientes Excelente. que nosotros tenemos en la gran capital, en la provincia de Santo Domingo y en todo el país para terminar de colocarlo en la administración del presidente Luis Abinader. Excelente, muchísimas gracias. Señor, interesante conversación, Robert Polanco, un gran amigo, ese que ustedes veían en esas luchas universitarias, ahora en su condición de cónsul general en Panamá. Muy interesante conversación. Robert, hasta la próxima. Muchas gracias. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato ya con la parte complementaria de este su espacio.